Buenos días a todas, todos, todos. Bueno, nos encontramos reunidos hoy, 17 de octubre, en el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, realizando este encuentro de discapacidad y acceso a la universidad junto al doctor Jorge Rivas, con el objeto de repensar las formas en que se abordan las nuevas y viejas desigualdades en la sociedad y también en la educación superior cuando hablamos de las personas con discapacidad. El intento de volver a una universidad para pocos ha afectado a diversos sectores de la ciudadanía, en especial a las personas con discapacidad. Esta condición, que atraviesa transversalmente a toda la sociedad, encuentra innumerables barreras edilicias tecnológicas y comunicacionales al momento de querer insertarse en los ámbitos académicos. Hecho cuya modificación debemos empezar para construir una verdadera universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad para todos y todas. Estamos ante el desafío de generar un modelo universitario inclusivo e integral con el compromiso de todos los actores de la sociedad civil que se comprometan a contribuir con propuestas de acciones concretas y viables. Intentamos continuar la gesta democratizadora que inició la reforma universitaria de 1918 que se profundizó el 22 de noviembre de 1949 al decretarse la gratuidad en el acceso a la misma beneficiando a los sectores postergados de la sociedad. Valores y derechos que se rememoran hoy 17 de octubre. Damos así comienzo a este encuentro. A continuación daremos lectura a las adhesiones de invitados que por razones de agenda y compromisos, muchos de ellos están en la PAMP en este momento, no pudieron asistir, pero asienten, eh, eh, eh, pero asienten esta iniciativa de trabajo como un motor importante para los objetivos de la Agenda 2020. Alguien entonces, la licenciada Marcela Méndez, coordinadora ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Discapacidad del Consejo Interuniversitario Nacional, representante de la Universidad Nacional de Lanús. Adhiere María Lucila Macín, diputada nacional del Frente para la Victoria, vicepresidenta segunda de la Comisión de Discapacidad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Adhiere la doctora Victoria Montenegro, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación. Ariere el doctor Carlos Tomada, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adiere el doctor José Cote Rossi, diputado de la provincia de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad. Adiere la señora Nora Cortiñas, madre de clase de mayo, línea fundadora. Adiere Jorge Quito Aragón, referente y fundador de la Corriente Nacional Martín Fierro. Adiere Francisco Cafiero, candidato a diputado nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Adiere Itaí Hackman, candidato a diputado nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires por el Frente de Todos. Adhiere Pedro Ábalos, Vicepresidente de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del País. Y adhiere por último Nora Canje eh, Apora, Área de Discapacidad. Bueno, dará bueno. comienzo a este encuentro el doctor Jorge Rivas, abogado constitucionalista, titular del Partido Unidad Socialista para la Victoria, miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires desde 1997 al 2005 y de 2009 a 2015. Secretario de Gabinete y Relaciones Parlamentarias de la Nación Argentina 2007. Su intervención eh, es en audio unos 10 minutos. y todos los que han trabajado en la organización de esta actividad, particularmente al Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, por tenernos gentilmente el lugar para la reunión. Y el tema que nos convoca es cómo desde una mirada inclusiva generamos la condiciones de accesibilidad para todas las personas con discapacidad. La idea de discapacidad, por otra parte, más allá de la abstracción que hacemos para considerarla en conjunto, no debe hacer que olvidemos la diversidad de las personas que la tienen. Y son esas personas afectadas por discapacidades diversas las que encuentran en su práctica cotidiana maneras que les impiden participar en igualdad de condiciones con las demás personas en la vida social. Por eso yo me voy a referir solamente al derecho de accesibilidad a la tecnología como forma de inclusión, Intentaré abordar el tema comentando a decirles que por razones ideológicas siempre ha sido para mí una preocupación cómo garantizar que el avance tecnológico científico esté al servicio del hombre. Yo no soy un experto en la temática, tampoco soy un técnico. En realidad, mi vinculación con el tema que hoy nos trae acá es fundamentalmente existencial o empírica. Desde hace más de 11 años que he pasado a enterrar este pequeño universo de las personas con alguna discapacidad, lo suficiente para constatar lo desatendida socialmente que se encuentra esta minoría en nuestro país. No lo digo por mí, ya que mi condición de profesional y el hecho de poder vivir del ejercicio de mi profesión me torna en una especie de privilegiado de dentro de ese mundo. acceder a la educación en cualquiera de sus niveles. Si bien es cierto que mucho se ha avanzado en materia de inclusión social de las personas con alguna discapacidad desde la antigüedad hasta hoy. Y es particularmente importante lo que se ha sancionado en la legislación tanto internacional como nacional most. Así como podríamos decir que el siglo XX fue un siglo de valiosos avances legales, que en el siglo XXI debemos trabajar para materializar esos derechos. Por pues esto me parece interesante dimensionar lo importante que es para una persona poder disponer de la tecnología para mejorar su calidad de vida. No, de comunicación fue variando. Hasta que volví mover la cabeza, solo me comunicaba por sí o por no con el parpadeo. Cuando empecé a controlar el movimiento de la cabeza, me colocaron una lucha la posibilidad de comunicarme a través de una computadora no con cámara web. efectos de esta misma lesión en otro a todos. Aprovecho para contarles que el programa de computación a través del cual me comunico puede bajarse de mi página de internet en forma totalmente gratuita. En cuanto al derecho a sentirse socialmente útil. Es un derecho que no se agota en las personas con discapacidad, sino que abarca a todas las personas que integran la sociedad. A lo que todos tenemos derecho es a disponer de las posibilidades y a desarrollar las actitudes que nos permitan realizar aquellas cosas para las que tenemos vocación o condiciones o simplemente que se nos dan mejor que otras. Es esta posibilidad la que hará que nuestro arte se convierta en útil para la sociedad. Para sintetizar, podría decirse que, en definitiva, de lo que se trata, es de la inclusión. Los formidables avances tecnológicos representan La discapacidad es muy valioso y meritorio, por lo que debemos visibilizarlo y apoyarlo fuertemente. Por último y para terminar, es la política la que puede hacer que las herramientas tecnológicas y el conjunto de bienes de que se dispone estén al servicio de la inclusión y de la igualdad. Por eso, estos vientos de cambio que soplan en Argentina nos permiten soñar con una sociedad más inclusiva, más solidaria, más digna y más justa. Nuevamente, muchas gracias a todos.